Siguiente regreso en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles 3 de julio del año 2019, Sergio 3 sabes que el 4 de julio es un día muy importante sí, sí. para los Estados Unidos de Norteamérica sí, es y esperado por los americanos porque además es un fin de semana verdad que se cogen extra largo para eh, disfrutarlo mientras tanto pues nosotros estamos aquí para compartir este, este espacio en el momento de los comentarios pero antes yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región del tercer o cuarto día ¿verdad? de la eh, toma eh, se podría decir igual que la toma de Bastida de allá en Francia con la toma de eh, militares apostados en el Congreso Nacional hoy eh, acrecenta más el número, aumenta más el número de, de los eh, efectivos militares y policía en el área de, del Congreso Nacional, debido a que el día de hoy, como ayer, eh, sigue la amenaza de puesta en, en, en agenda eh, la modificación de la Constitución para... Así, no, ya, ya. una amenaza o sea, que, que no acaba, Sergio, de, de, de materializarse. Pe, sí, de sí que pero si... dicen que a las 10, eh, eh, a las 10 y algo, eh, posiblemente que ya comiencen a hacer los aprestos, aunque ya las <risa> redes sociales. Eh, no lo, no, lo, no es oficial porque no lo he visto en un en periódico no, de na, ni, na, ni una declaración ya nada serio nada ha sido oficial o sea sí. todos los días es a cualquier hora del día que se está la expectativa sí. Sí. de que va a llegar esa pieza legislativa no ahora lo que sí lo que sí es seguro y es que está aumentando la militarización sí, sí, cada, los, vez superior, eh, rol, cada vez mayor del y, y una de las cosas que que a nosotros nos preocupa y es, no, no, no nos preocupa sino que ya nosotros eh, en, una, en otras eh, ocasiones hemos hablado sobre eh, la posición que, que han, eh, han tenido durante todos estos eh, meses con, la, con, esta, con este asunto que es la corriente del de el, el, expresidente Hipólito eh, Mejía donde eh, en una de las declaraciones Hipólito Mejía dice que no le ponía trabas a sus diputados eh, para así con estas, eh, con estas frases que se trató de después de darle un toque de maquillaje, de polvo y esas cosas, pero eh, las redes sociales el día de hoy y el de ayer en la tarde y hoy se han llenado de nombres que ya eh, han levantado prácticamente la mano para esta reforma hay Al diputados alrededor de más de 7 ocho 8 diputados eh, que siguen la corriente de Hipólito Mejía, ya eh, están en una lista como los presuntos que ya levantaron la mano o están de acuerdo con esta modificación a la constitución, cosa que va en, en contrario a una decisión que tomó el partido del partido del PRM, el partido eh, revolucionario moderno. Eh, en múltiples ocasiones nosotros acá hemos hablado sobre sobre eso sobre que la eh, re, la reelección, la modificación a la constitución solamente para cambiar como dice eh, Monchi Fadul en una frase, como hay, aquí este país está lleno de oligofrénicos de gente sin cerebro eh, Monchi Fadul dice que no es modificar la constitución, que es, es cambiar un parrafito o sea que cuando tú cambias no modificas, eso se queda igualito los Fadul piensan que nosotros somos los pendejos los FADU piensan que de aquí, Modificar es hacerla que, la moderna Sí, sí, sí, y, sí, yo no entiendo Que es lo que piensan los FADU. Digo eso porque son, han, han estado En el gobierno y han estado en la papa En todos todo los gobiernos Uno monta, se, monta, se monta Uno y se apela el otro ¿Mm? Entonces eh, Lo de Hipólito Me preocupa Porque él cree que siendo candidato, que la promesa que le ha dado en una, en una, en una primaria abierta, la promesa que le ha dado, eh, no no el partido de la liberación dominicana, eh, la promesa que le ha dado el presidente Danilo Medina él, digo yo tácito eso, tá, o sea, se sobreentiende por las declaraciones y por las intenciones que tienen los los, los, los, los Hipólito y su gente, porque yo, también que Hipólito tengo una decisión, pero tiene que tener más gente alrededor que piense un chismar que Hipólito. Tiene que tener gente un chismac, que piense un poquito más de Hipólito. Porque si Hipólito tiene esa, esa, esa actitud, sus asesores son peores. Porque esa es la, la peor asesoría que se le puede dar a Hipólito Mejía, es que apoye a Danilo, no al PLD. No al PLD. Que conste que ¿Qué, qué, ¿Cómo te cree que va a haber el pueblo? Usted, ¿Cómo usted cree que va a haber el pueblo, asesores también de Hipólito Cuando vean que la modificación a la constitución se hizo porque la oposición apoyó eso. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo que van a aparecer los malos? Porque todos son buenos. ¿Cuándo que van a aparecer los malos en esta película? Yo no sé. Ese es el papel de una oposición. Tratando de hacer oposición en su propio partido Y tratar de romper, romper una, un, un, Abrir una troya Aunque tengan que romper corosos Para ser candidato Para así Ser el candidato idóneo El candidato que yo elijo enfrentarme Hipólito Mejía Y sus asesores Eso es lo que quiere Danilo Medina Elegir su adversario y es bien fácil elegirlo a usted. Y es bien fácil hacer de esto el circo que hoy tenemos. Qué pena que la oposición tenga un ejercicio tan flaco, pobre, débil, tembleque, vendido, baboso, en la política nacional. Qué pena. Miren. Eh... Regresando a la parte De la situación que se está viviendo En el Congreso Nacional en estos momentos eh, Yo decía al principio Que ha ido aumentando la militarización De los alrededores del Congreso Nacional Con fines, según ellos De seguir protegiendo, ¿verdad? Eh, las instalaciones del Congreso Nacional Porque cada vez que A medida que avanza el tiempo Se va achicando eh, se van achicando las horas sí. Y aumentan las posibilidades de Que en cualquier momento pues, Llegue esta pieza legislativa al Congreso Nacional Y esto pues, se prevé Que pueda aumentar Esa, esa eh, situación de, de tensión Que reina en el eh, Alrededor del Congreso Nacional Saben ustedes que en los últimos días eh, Se ha venido haciendo eh, O han venido haciendo La Asociación de Motoconchistas de Santo Domingo, donde miles de motoristas se han estado manifestando alrededor del Congreso y esta es una situación eh, que llama mucho la atención eh, ya diversos sectores han estado pidiendo que se desmilitarice eh, la parte del Congreso Nacional mientras que tanto el presidente de, los presidentes de ambas cámaras eh, se resisten a eso porque ellos entienden que eso hay que protegerlo y si usted me preguntara a mí yo cuál es mi opinión, yo estoy 100% de acuerdo Porque en el día de ayer el mismo presidente de los motoconchistas Admitió que ciertamente esa gran cantidad de motoconchistas constitucionalistas Que han estado realizando esta manifestación son pagados incluso admitió que reciben unos mil pesos cada uno para hacer este tipo de protesta, lo que quiere decir que no es una protesta espontánea, que no es una protesta es porque usted está consciente de que ciertamente <coughs> entiende que eh, no estar de acuerdo con la modificación de la constitución, que es un derecho que tenemos todos a, a, a no estar de acuerdo o a estar de acuerdo. Ahora bien, el hecho de que eh, se estén dando estas situaciones, de que ese, ese grupo esos miles de motoristas que están asistiendo y están merodeando del Congreso a través de esta protesta han sido pagados, eso dice mucho. Entonces yo creo que ciertamente esa militarización, esa custodia del Congreso, es responsabilidad de las autoridades hacerla. Porque imagínese usted que esto no estuviese, eh, no estuviese en este momento esa protección del Congreso y que cualquier. hubiese sonado una latita, una tapa de refresco suena. Cerca del Congreso Nacional Imagínese usted lo que pueda pasar De manera que yo entiendo que sí Que bajo esta tensión Que reina dentro y fuera del, del, del Congreso Nacional debe, de, Se debe mantener la vigilancia extrema Para evitar una situación que se le pueda ir de la mano A las autoridades El, el problema, Víctor, es que lo mismo que hacen Lo que dicen que le pagaron para eso Le pagaron congresistas pues, Porque ni tú, ni yo, ni los cuartos del Estado se está invertidos para, para pagarle a que denle a le den la vuelta como la muralla de Jericó a, a, a, al, al Congreso ¿seguro? pero fíjate, si a ellos le pagaron le fíjate, pagó otro fíjate congresista serio, fíjate serio, otro que, congresista, otra gente que vive ahí fíjate que yo siempre he dicho y debo reiterarlo tú oye, tú oye. este país puede, es el circo más grande que existe en el mundo y mm. es nuestro país oigan lo que sucedió ayer no sé si tú lo viste, Sergio Romero a eso de las 12 menos 10 eh, del día de ayer uno de los el vocero del PRM se levantó de manera abrupta en la cámara de, eh, de diputados para decirle que había penetrado al congreso un miembro de la G2 vestido de civil para hacerle foto a Farideh Raful mientras ella disertaba mientras tenía la oportunidad de hacer su exposición en el congreso entonces tú me te preguntas para qué si sí es cierto cuál es el objetivo o sea, o sea el, esa, no, esa. Yo te pregunto serio, que tú me digas y que me digas usted, amigos televidentes ¿Cuál es la necesidad que puede tener cualquier persona, de ser cierto Que tenga que entrar para hacer una foto, no a Faride a cualquier congresista sí. Y sobre todo a Farideh, que es una figura pública en todo el sentido de la palabra Es diputada, es una comunicadora, participa <coughs> en un programa de televisión Entonces, si usted quiere una foto mía, no tiene que entrar a las redes sociales Y pone el nombre, y van a salir mil fotos uh -huh. De o no es lo mismo, ¿qué no será de Faride que es una figura entonces, eso es como un, un, un espectáculo de nuevo, de muy mal gusto, parte de, del, circo. del circo que, te, que es este país. El circo ¿Ves? mañanero. Entonces, es una situación eh, que tú no sabes a qué creer.